Ahora vamos a visualizar más eventos que se pueden disponer con, con OpenCV, ya que existe la interacción con el, con el ratón a través de la presión en el mouse izquierdo o el botón del mouse derecho o el botón central, al igual que se puede hacer doble clic. También la, las opciones podríamos apretar la trécala Alt o Control, al igual que podemos esperar a una pulsación de teclado con la orden CV White Key.